A menos 7 ¿Qué nos dicen? ¿Hay tiene agua? ¡Oye, que queda agua! Sí, hombre. hay que ¿Qué Que no esta mañana a eh, vale. Há, bueno, sí. para Vale, ahora lo recuerda Ahora cuando empecemos chiquito y las falta ¿Se así o sentado? ¡Dame pinta! Ah, sí, se pasa más rápido. Ah, no, el temporazo que le metí carro! el rey que me metí qué? ¡Ay! ¿En ¡Nuestro equipo Claro que que ¡Claro! Que ¿sí? a guitarra, a ¿Qué, que que es que han que... es desaparecido, A quitar, a de ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? Que cada tipo se un boli para que no te quieres hacer. Venga, vamos. Yo vale, Yo te tengo por por boli. Picasso, te Picasso, tenemos boli. ¿Queréis uno? Voy a boli. ¿Queréis uno? Vale, no, no te puedo Andrea me mi boli. Día. ¿Qué? Pues ya, dígame sí. no, que Es que no, no, no, no, no, no, no, no, no, por no, se da no, no, no, móviles, no, no, no, no, no, ¿Por qué no, no, por aquí no, no, no, no, no, no, no, no, no y los equipos es que no tienen ninguna pista, el equipo que no consiguió ningún juego, que se vaya a eh, juego. plena una pista, ¿vale? Ah, bueno. Gracias. Eso, a eso es como cuando el bar está dando la supercopa, ¿no? ¿Polla? Aquí, aquí, aquí estamos. Nos vamos a un móvil. Te tenemos arriba. ¿Ah, no <risa> lo comer, Vale. Es Picasso. Picasso, con cuanto a. ¡Qué lo ¡Qué dicho... ¿Qué eran dos por el por privada y a tres? ¿Tres por el seis? robado! hombre! ¡Que me voy a morir ¡No lo robado, hijo! yo! tengo Hemos ganado tres, ¿verdad? Este no, no, lo hemos no ganado. Y la última también. Vale. Este lo hemos ganado. El de este los ahora lo hemos ganado. No, gana. no, no, o que lo quitas también. Y, ¿Y, tú... theos... ¿Y yo. You... La... Ya. Chicos, ponéisme la pizza. Lo que quieras es que. Gracias, padre. Si veo un móvil, lo que lo quito. No lo quito. Lleva el tiempo. Pero Pero yo que ya tengo.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 Yo, Claudín. Hasta luego, Patricia. ¿Te Javier, cuánto, has contado los pasos por curiosidad? Sí, tengo apuntado ahora el total. Pues dime, que te estoy grabando. Pero primero lo tengo que buscar el móvil contra el tablero. Gracias. Ahora cuando esto la cara. Muy bien. Profe, ¿qué tal? Profes, ¿qué tal? Igual la verdad. Eh, mmm, por aquí, Juan. Alberto, a recoger material, ¿no? ¿Los profes mandan? Andrea, Andrea, que es muy buena. ¿Te recogemos? No, no voy a eso. No, no, no, todo esto. Alberto, veniros. Eh, ¿Sabéis no, no, echaba en falta no, el juego? no, si hubiese no, hilo conductor no, uniese las no, pruebas. Teníais no, muy activas. Y por ejemplo, de la paria, aunque sé que estaban con la cuchara haciendo actividad, le falta algo de movimiento. Que no es que decir o sea, dentro de, de, de la sesión, evidentemente, tiene que haber momentos más tranquilos. Dime paso y si quieres seguir. 1079. 1079 pasos. Gracias, sí, a Javier. A <risas> Gracias, Javier. Ahí los tenéis los pasos de camino. Ah, vale. eh, si tuvieseis que repetir en la sesión, ¿qué cambiaríais? La luna. La luna. <risas> eh... Pues ser el de la... O sea, también más estrictos también a la hora de, de decir los ejercicios también. Cuesta mucho. yo creo que eso... Eh, es que yo creo que ha sido en la base. el detonante de todo. Porque que, yo por mucho que le decía para no sé qué, no sé cuál... Es si que es que lo que quieren hacer, no, no lo hacen. Es que es sencillo. No, pero bien, dentro de lo es que, que hacen muchísimo Es que si nos ponemos a, a, a, a cumplir todas las reglas del juego, ninguno gana. Ninguno. ¿Algo positivo del juego? ¿Que tengáis un balance positivo? <risa> yo me lo paso muy bien haciendo <risa> juegos con ellos, ya está. Que no reído. Sí, ya no Así de Lo mejor. Y dentro de lo malo, pues, aunque hacen trampas, porque pues, ríen muy bien. ¿Qué, ¿Qué tal más? tú, Juan? Pues yo creo que es de la coli... los dos últimos se me han pasado muy bien. La colita es de la... de los se me han pasado muy bien. Y... y eso yo creo que ha estado bien eso. ¿Consideraríais los tiempos dentro de Objetivo como, como actividad? Porque es decir, yo noto diferencia entre actividad motor y dentro de objetivo. Sí, sí, sí, eso, claro. Tiene que no, que está, el de objetivo tiene que estar mucho menos. Ahí, vale, pues es simplemente eso. Pues vale. gracias. Termina de recoger, gracias. Vale.